Amplio tiempo Entonces para mí es un placer Dejar con ustedes al predicador de la canción El evangelista Samuel Ortiz Anda con su esposa Michelle y la va a presentar Bendiciones Aleluya Dar ese aplauso más fuerte a los tres grandes Padre, Hijo, Amén y Espíritu Santo Toda la gloria y la honra es del Señor Aleluya ¿Cuántos se sienten bendecidos en esta noche? Amén, es una honra eh, para nosotros estar aquí en esta hermosa noche del Señor eh, Compartiendo con ustedes eh, Qué bendecido y honrado eh, de poder disfrutar la presencia de mucho, muchos amigos en el Señor Amén, eh, no ando solo, ando con mi amada esposa eh, Levanta tu mano mi amor, aleluya Gloria a Dios Tú la ves calladita ahí, pero lo que lo que está sucediendo es que como, aleluya, está, hay algo que se está formando en el vientre. Ella está tranquilita en el momento, aleluya. Ya estamos a, a punto de entrar a cinco meses ya del embarazo. Pues ella, no yo, porque, aleluya. Ah, yo digo, el embarazo mío es diferente. La, la, cre, crece la barriga. <ríe> aleluya. Y un, uno como que madura más espiritualmente también. Gloria a Dios. También tenemos una familia, levanta su mano, la familia Otero. Vinieron, they came from Coldwater, Michigan. Ocho horas de camino para estar con nosotros. Aleluya. La familia que amamos. Aleluya conjuntamente con sus niños. Agradecemos que están aquí para gozarse de la presencia del Señor. ¿Cuánto han venido a recibir palabra de parte de Dios? Levanta esa mano arriba, vamos. Vinieron, who has come to receive a word from God? I want you to lift your hands, young people. Come on, lift your hands and just speak to the Lord. Have me out, my brother. Come on now. Hallelujah. Lift your hands and just begin to tell God, God, I need you to speak to me. Necesito que me hables. I did not come to this place to waste my time. I don't come at looking at anybody's hair, what they're wearing. God, I come because I need an encounter with your presence. Necesito un encuentro con tu presencia. And if this is you, you have to cherish this moment. Amen. And believe that God is going to do exceedingly abundantly above all. Much more than what we can ask. Amen. And we believe that God is able. Creemos que Dios es capaz de hacer cualquier cosa en esta noche. Aleluya. Hoy es el inicio de las cosas grandes que Dios va a comenzar a hacer. Aleluya. Nosotros, eh, yo te puedo decir, nosotros somos personas muy sencillas y humildes en la presencia del Señor. We're very humble with the presence of God. Uh, I don't care how God wants to do it as long as He does what He wants to do. Sometimes we put uh, so much expectations and pressure on what a youth revival should be and who's here and who's not here and who should have come and who didn't come and who's watching and who's not watching and how how what uh, a veces ay, no canté bien o, o no me vestí bien o no tengo lo que quería deja que dios te hable en esta noche deja que dios let god speak to you tonight stop worrying about the things you don't have control of and let the holy spirit take control of your life sometimes the greatest things will happen unexpectedly hallelujah Muchas veces las cosas más grandes y más poderosas se dan cuando tú menos lo esperas, ¿verdad, pastor? Cuando tú menos lo esperas, el Espíritu Santo hace, aleluya, cosas grandes en tu vida. Tú dices, Dios, pero es que yo no esperaba que tú me hablares un viernes, Señor, donde estaba pasando un día tan difícil, pero el Espíritu Santo de una manera u otra me habló, sentado en el carro, escuchando una canción en el trabajo, sentado en la esquina o en el baño, mirándome en el espejo. Algo sucedió que produjo que Dios te hablara. ¿Alguien me está entendiendo? en que está ahora. Tell your neighbor. Mira el que está a tu lado, dile Dios te quiere hablar. No díselo con autoridad, vamos. Como que comiste pupus en esta tarde. Aleluya, vale. Mira, Alex, dile hoy Dios te quiere hablar. This mic is like going away. Aleluya. Dios te quiere hablar. Dios te quiere hablar. Levanta esa mano arriba, vamos y comienza a adorar a Dios. Don't let up. Don't let up. Come. Hallelujah, don't let up, lift your hands, worship God, don't let up, we're here to, to, to, to, in expectation, estamos en expectativa de que el Espíritu Santo hoy Dios no va a hablar, nos va a ministrar conforme a su voluntad perfecta. Yo no sé cuál es tu batalla, I don't know what you've been battling, I don't know what your struggle is, but I do know that God is powerful and he is able to do something in your life. My God, Jesus, te adoramos, Señor. Abre su Biblia rápidamente. We worship you, Jesus. Book of Romans, el libro de Romano. Gloria a Dios. Vamos, conéctate, papá. Ahí está. Te adoramos, Señor. Capítulo 12, versículo 2. Todo el que lo tiene me responde con un amén poderoso. Así dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo. Y con la comunión del Espíritu Santo, la juventud dice amén. No os conforméis a este siglo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 Don't adapt. Saying, Don't adapt. See the amplified version saying, Don't look at your neighbor. Tell her, Don't adapt. A este mundo. Si no, transfórmate mediante la renovación de tu mente. Aleluya. Mira lo que dice: Para verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. Lo que es bueno. Acceptable y perfecto. what the Señor. God is good. Hallelujah. Y'all a little uptight for me tonight. I don't know what's going on. You gotta tap your neighbor and tell them you gotta get loose tonight. Come on now. It's like y'all waiting for the band director like, Aleluya que, eh. <laughs> Aleluya Nosotros muchas veces como que estamos muy incómodos Porque estamos Esto sucede Permiten hablar claro en esta noche Can I speak clear? See, things like this Stings the atmosphere We kind of like make the atmosphere uncomfortable When we're concerned with the wrong things You want me to say it in Spanish? ayudarte Muchas veces esto incomoda la atmósfera. Venimos aquí la atmósfera se siente incómoda cuando el enfoque está en el lugar incorrecto. Pero cuando tu enfoque está en Cristo, hay libertad. Cuando Estamos muy preocupados de quién me está mirando y qué es lo que está sucediendo y quién lo está haciendo y qué, quién está haciendo. La atmósfera se siente incómoda. Pero cuando estamos enfocados en mirar a Cristo y, y estamos enfocados en lo que Dios piensa de nosotros y, y, y que queremos ver la gloria manifestada del cielo, amado. Algo tiene que suceder. Ahí sí. Algo sucede Cuando yo me conecto al cielo Y comienzo a adorar a Dios Desde adentro Desde el, el Espíritu Y aquellos que lo adoran En Espíritu y en verdad Es necesario que lo adoren Habrá alguien en esta casa Que levante esa mano Vamos y comienza a decirle Padre he venido Para ser renovado He venido para que me renueve La mente, renuévame El espíritu, renuévame Desde el Ay, Alguien tiene que adorarlo aquí en esta hora Alguien está siendo renovado Alguien está siendo restaurado Vamos olvídate Del que está a tu lado, olvídate De lo que está pasando Dile Jehová, renuévame Siéntate ahí unos minutos en la presencia de Dios. La palabra está bendecida. No adaptéis a este mundo. Quiero comenzar. Eh, típicamente nosotros no nos desenvolvemos en el carácter de la campaña. Que es renovar, revivir y restaurar. Typically vamos cronológicamente en we like to go chronologically in the order that we have seen, but I believe it's to renew to restore and then to revive. Because God can't revive something that's not restored. And if you look at it correctly in the in, in the book of in el libro de, de Ezekiel, the book of Ezekiel, chapter 37. God didn't revive them until he restored them first. Because God is not going to re revive you for you to be the same person. Y'all ain't hearing me. Dios no te va a revivir siendo la misma persona. Él tiene que renovarte y restaurarte para después revivirte. Aleluya. Porque Él no va a revivir una persona que va a volver a lo mismo. ¿Alguien me está entendiendo? Él no te va a revivir para que vuelvas a ser la vieja persona Sí, sí, sí, porque el cuerpo es, es simplemente Escucha bien esto Tu cuerpo es simplemente la vasija donde el Espíritu mora Si tu Espíritu no está renovado Tu cuerpo va a volver a ser lo mismo ¿Alguien me está entendiendo? Si tu Espíritu no está renovado Tu cuerpo va a volver a ser lo mismo por eso hay jóvenes que vienen a la iglesia Ay yo fui al culto hoy Yo fui al culto el, el sábado y el domingo Y como quiera el, el lunes volví a cometer el mismo error Porque tu cuerpo estaba en la iglesia Pero tu espíritu estaba en otro lado uh -huh. Pero cuando tu espíritu está renovado Tu cuerpo va a obedecer Lo que tu espíritu le está diciendo ¿Alguien me está entendiendo? Por eso lo importante No es renovar el cuerpo Es renovar el espíritu Ay Dios mío Alguien tiene que sentir eso Como que algo cayó ahí Alguien necesita recibir Una renovación del espíritu Un intercambio de decir ya, ya no quiero vivir yo Sino que ahora Cristo Viva en mí Yo quiero ser renovado Para ser revivido sí, Si miramos en su plenitud, la palabra que es renovar, es hacer una cosa adquiera un aspecto que lo haga parecer nueva. Renovar el aspecto o renovar el imagen. Sí, eh, ¿Cuántos de ustedes aquí son menor de 23 años, 24 años? How many here are younger than 24? Sí, well. When you got, if you got your license at 16 or uh, 17, or, or usualmente cuando yo pues viví en Connecticut, me decían, tiene que renovarlo a los 22 o a los 23, right? Algo así. Yo no sé cada estado, pero usualmente a cierta edad hay que renovarlo. Conforme a lo que ellos dicen o cuál es su ley o lo que ellos están declarando, necesitamos que tú lo renueves porque ya a esta edad estamos esperando que tú entres en una transición. Ya te damos como una etapa de gracia. <risa> una etapa donde posiblemente es que estamos en expectativa de que tú estés como inmaduro todavía. Como que tú no entiendas. Estoy hablando de lo espiritual. Estoy hablando cuando estamos en un nivel espiritual donde estamos a punto de ser renovados por Dios y a veces Dios nos da una palabra y estamos como Jeremías soy un niño y no sé hablar está bien, entiendo lo que tú estás diciendo yo tengo que crear un espacio en tu vida donde yo voy a ser el que te voy a introducir a todo lo que tú vas a hacer porque tú eres incapaz con el nivel de capacidad que tú tienes de poder llevar lo que te estoy diciendo Él le dice yo voy a poner mis palabras en tu boca donde quiera que yo te envíe, tú irás. A lo que yo te digo, tú vas a hacer. Eres niño, no sabes hablar. Ten, 33 capítulos después. ¿Cuántos han leído Jeremías 33.3? Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no has conocido. ¿Están conmigo? Ahora ve la diferencia. Jeremías 33 capítulos antes. Él le dice, yo soy niño y no sé hablar. Jeremías 33, en otras palabras, Dios le dice... Ya tú no eres un niño Ahora necesito que clames ¿Ve la diferencia? Su vida fue renovada A nivel de cómo Dios permitió Que el tiempo que tuviera para capacitarse Lo profético que había en él El llamado de Dios que había en él Lo llevó a un lugar de capacitación Que él ahora entendía No solamente Que habían propósitos en Dios sino que ahora le entendía que habían lugares de propósitos en Dios si el problema de la gente es que cuando ellos están en lo que nosotros decimos un safe zone o oh, they're guarded by God sometimes God will allow you to be guarded in your level of ignorance He knows that if He puts you in a position where you're uncomfortable enough, you'll fail suavecito, déjame Give me a little bit of uh, space real quick. I, I got to explain this real quick to y'all. See, este es el problema. Un niño, un bebé, cuando yo tuve mi niña, nosotros pusimos una veljita en la cocina. ¿Se acuerda de eso? How many had that in their house when they were growing up? Tenías una You had a little fence. You had a little fence and they didn't let you go. It was like a little barrier. They were like, you can't pass through here. Because if not, you're going to go into the kitchen, you're going to break something, you're going to steal something, you're going to get shocked, your hair going to blow out. Something bad is going to happen to you. No te dejaban entrar a la cocina. No te dejaban entrar al ciertos lugares de la casa. Tenía los guards por todos lados. Tú no podías abrir la nevera, tú dices, leche, mami, or whatever it is that you said. Y tú decías, pero qué está pasando, yo no entiendo. Posiblemente en la mente humana O siendo niño Tú estabas frustrado Porque habían cosas que tú querías hacer Que no se te permitían Porque aunque tú querías hacerla La mente del Padre dice Él todavía no tiene la edad suficiente O la capacidad suficiente Para poder tocar esto ¿Alguien me está entendiendo? Él no tiene la sabiduría La capacidad de poder tocarlo Y yo lo estoy guardando de su ignorancia Ay santo I'm saving him from his level of ignorance. Si muchos de nosotros no comprendemos que tener sabiduría no tiene que depender de tu edad. Hay gente que tiene 30 años y no caminan en sabiduría. Gente que tiene 50 años y no tiene sabiduría. Tranquilo, y se interpreta el silencio. As it's not about age Wisdom is about understanding process It's about processing information And utilizing it correctly for your favor Es saber procesar sabiduría Escucha bien esto Saber procesar información y utilizarlo Para tu bienestar, para tu mejoramiento Y hay gente que siempre continuamente Van a pasar el mismo proceso Hasta que aprendan a superarlo hasta que aprendan a madurarlo pregúntate por qué todavía estoy en el 2021 pasando por lo mismo tú echándole la culpa al diablo es un ataque del infierno y Dios te dice madura crece <laughs> grow up mature porque you're like preacher you already bashing it's only the first day take it easy porque esto sucede why is this important for us to know because our depth en nuestra profundidad en Dios, nuestra relación con Dios, cuán lejos nosotros lleguemos va a determinar a cómo nosotros maduramos en la vida espiritual. Hay gente que están expuestos a todo lo divino, están expuestos a a todos los lindos que es Dios mira el domingo se mete la presencia de Dios hay gente aquí que terminan en el suelo llorando Pero por qué vuelven a la misma conducta por qué vuelven a cometer los mismos errores Porque nunca tomaron la presencia de Dios como una manera de renovarse Sino como una manera de aliviar su ignorancia momentánea in other words i know that i'm wrong but i want you to make me feel good even though i know i'm wrong see just because you know that you're wrong god automatically discarded that he's saying this anointing wasn't to convict you what you did wrong because you already know you did wrong it was to reveal to you what you need to do right so you don't do this wrong ever again why you think jesus told the adulterous woman He said, go, but sin no more. He didn't focus on the sin. He focused on go and sin no more. Y'all not hear me yet. You over here focusing on, God, I sinned. I did it again. God's like, baby, go and sin no more. Go and sin no more. You focusing on the fall. You focusing on the error, but maturity is not focusing on what you did It's focusing on what you're gonna do after. Oh my god. Am I preaching somebody? That's maturity What am I gonna do after I made the mistake? How am I gonna react to what I did? I gotta get better from this. I gotta grow from this Touch your neighbor. Tell them you gotta grow up You weren't made to be small. Tú no fuiste diseñado para ser pequeño. Tú no fuiste diseñado para quedarte en el mismo nivel. Por eso cada vez que Dios te quiere llevar a otro nivel, Él permite el quebrantamiento. Uh. Por eso tú estás diciendo Dios, ¿por qué me duele el proceso? ¿Por qué es tan difícil superar lo que estoy viviendo? Y Dios te está diciendo, mi amor, hay algo nuevo. Que voy a hacer en ti. Hay algo tan grande que te voy a entregar. Que tengo que desligarte de aquello que te estaba deteniendo. De ver la gloria de alguien. Dios tiene que adorar a Dios aquí. Alguien tiene que decir: Si en el 2020 la pandemia me enseñó algo, fue soltar todo lo que me estaba deteniendo. Las relaciones tóxicas, las cosas que en mi mente invadían. Que no. Me dejaban superar En lo externo Lo que yo no pude superar En lo interno Si sí, mucha gente no entendieron Que la pandemia provenía de Dios Y tú reprendiéndola Maldita La odio Me robó chavo Me dejó dinero No pude ni ver a mi novia. No pude ver a mi novia. Yeah, because God was testing your abstinence. It's like when the, you go to the airport and they're testing you, making sure you're right. You ain't got nothing that you ain't supposed to be having on you. Eso fue lo que hizo la pandemia. La pandemia estaba diciendo, déjame pasar para ver si hay algo que necesita ser quebrantado. <laughs> Mira el que está a tu lado y le No reprenda lo que viene de Dios No si se lo vas a decir Díselo con autoridad por favor No reprenda lo que viene de Dios Si hay gente que Dios ha venido A, a madurarlo, a sacarlo de la caja De conformismo Y tú diciéndole a Dios Pero porque a mí no a otro Es a ti, es que Dios te está hablando Es que Dios tiene un compromiso contigo Y si tú dejaras de estar enfocándote en los errores de los demás... Y enfócate en lo que Dios quiere hacer contigo Tú vas a salir de tu crisis de una manera diferente Tú vas a salir de tu, aleluya, de tu proceso de una manera diferente Y yo vengo a hablarle a dos o tres jóvenes aquí en esta poderosa noche Enfócate en lo que Dios tiene contigo El diablo quiere que tú utilices la queja para medicar tu dolor interno Y decir es la culpa de otro, es lo que me hirieron, lo que me dieron la espalda Y Dios dijo yo puse el deseo en ellos de que te traicionaran. ¿A quién tú le vas a echar la culpa ahora? Yo puse el deseo en ellos que te votaran. ¿Por qué? Porque yo necesito estar a solas contigo. Tú no lo querías hacer de esta manera. Por la única manera que vas a correr a mis pies es a través de la decepción, a través de la herida, a través... Ah, oh my God. I feel like I'm preaching to somebody today. That God is telling them, baby, you had to run to me this way. You had to stay that my purpose with you had to become realized this way I had to break you down and I had to teach you that even though else failed your mother and father left you I God will lift you up I will restore you yo soy el que te levanto el que te restauro el que te bendigo el que te guardo yo voy a renovar tu fuerza si sí, la parte de la renovación que muchas veces no entendemos la parte de la renovación Es que si estamos cambiando de aspecto ¿Sabe, ¿Sabe lo, la, la definición más clara Que no está dando renovación? No está dando de cuando un ID se expira ¿Sabe lo que está diciendo? Que ya tú no te pareces A lo que tú eras antes You're a little older now You got a different haircut se, El pelo mío se me puso más gris Me puse más gordito ya yo no me parezco al Samuel de 10 años atrás. Ya no pienso. So, si el ID te está diciendo, tú necesitas renovarte porque ya tú no te ves igual. Imagínate en el espíritu. Dios te dice, hay gente aquí que están caminando con vidas espirituales expiradas. Ay Dios mío. Mírame a mí, no mira a nadie. Your spiritual life expired. What are you trying to say? That you're not the same person. That you need to uh, upgrade. Déjame ayudar a los jóvenes porque hay que hablar en 2K21 language. Cuando tú estás aquí, muchos saben lo que esto es. How many know lo que esto es? Setting. Tú sabes esa burbujita roja with that one on the side? You know what that means, right? What does that mean? Agua. Update. Update. Y muchos de ustedes están diciendo ¿Por qué el celular mío está tan lento? Why my phone so slow? Why you think you can't pray the same? You've been in church for five years and you still like oh God, God the same thing I said yesterday. Mira, Señor lo mismo que te dije la semana pasada. Es más ¿Me puedo ir más profundo? Mira, hasta las mismas lenguas habla todavía. Hasta el mismo danzo. Ay, santo. And God's like, no, I, that don't move me. No, you did that last week. No, eso no me mueve ya. Necesitamos actualizarnos. La Biblia dice, y vamos de gloria. No, no, no, no, no. Sacude a alguien y dile vamos de gloria en gloria No me hables de lo que fuiste Háblame de lo que eres Y aquí hay gente que la, la unción del Espíritu Santo Lo quiere actualizar Ellos estaban celebrando lo que Dios quería hacer con ellos Mira, eh, eh, eh, esto es algo, esto es una palabra Que la gente siempre van a contender con ella Porque siempre la, lo van a interpretar a lo que ellos piensan yo no tengo miedo de decirle a alguien por el espíritu, porque no puede ser en la carne. es el problema de la gente, que ellos quieren decir todo cuando están enojados. Y ellos lo toman por una verdad porque lo dijeron y que con autoridad y era que estaban enojados. Eso es al igual que decirlo en la carne. No me venga con, con ira santa. Las cosas se dicen por el espíritu. Y tú no puedes decirle a alguien, renuévate, cuando todavía tú estás con una mentalidad vieja. Mírame ahora. Tú no puedes venir a confrontar a nadie. Ese es el problema de otro. Nosotros tenemos que entender por qué la gente no está siendo renovada. Por qué la juventud no está siendo renovada. Nosotros estamos ante una generación emergente que se está levantando. Que ahora... Las iglesias, la iglesia, escúchame bien lo que estoy diciendo Yo quiero que me escuchen bien por el espíritu Destapa tus oídos de tu conciencia humana y conéctate con lo espiritual Muchas veces nosotros nos preguntamos ¿Por qué hoy en día las iglesias que nosotros dimimos Que son iglesias que ahora están en la carne Y que hacen esto así, que hacen esto allá Que quieren entretener la juventud Mira, yo te voy a decir algo, lo que es del Espíritu nunca pierde. El entretenimiento llega hasta cierto nivel, pero lo que es del Espíritu nunca pierde. Cuando tu enfoque es verdaderamente crear una atmósfera fértil con la gloria de Dios, Dios te va a revelar lo que tú necesitas hacer y lo que no necesitas hacer. Porque hoy en día nosotros queremos buscar programas de hombre para lograr llegar a capacidad y tocar personas, pero personas que nunca cambian, que la vida de ellos nunca se renuevan, siguen en lo mismo. ¿Para qué buscar un programa nuevo si no es efectivo a través del Espíritu? El problema no es no cómo vestimos, no es cómo hablamos, no es como aleluya los recortes, no es como hacemos más videos en YouTube, no es que eso, no, eso es lindo, pero eso no es lo que atrae a la gente. Lo que atrae a la gente es la presencia del Espíritu Santo. Y si no hay Espíritu, no hay renovación. Lo voy a decir de nuevo, donde no hay Espíritu, no hay renovación. Y cuando el Espíritu de Dios no está presente para renovar la gente, ¿sabe lo que va a suceder? Que estamos manteniendo a la gente no solamente entretenida, sino manipulada. La gente se mantiene manipulada porque siempre hay algo que tenemos que presentarle para atraerlo, para que se mantengan. La juventud no necesita ser manipulada porque al fin y al cabo... Especialmente un espíritu despierto Va a entrar a la realización De que está siendo engañado Porque hay algo, escucha bien esto La manipulación siempre evoluciona De manipulación básica Se convierte en brujería Se me fueron los aménes aquí en esta hora y ahora lo que tenemos en vez de tener servicio, lo que tenemos es hechizo lo que tenemos es, ay santo, cordero y estamos engañando a la gente y ya no se dan de cuenta, porque donde no hay espíritu efectivo y renovación continua amado, el Espíritu Santo de Dios no está presente para cambiar, para libertar, para salvar y estamos simplemente entreteniendo a la gente a que ellos tengan un, una perspectiva mental de lo que es el Evangelio, cuando el Evangelio no es grupo, no es gente, no es televisiones, el evangelio es Jesucristo, y cuando tenemos un encuentro con Cristo es cuando verdaderamente somos transformados a la imagen de quien Él es no, no, yo no necesito que mucha vean a Dios, yo sé lo que estoy hablando, a mí lo que me sacó de la calle fue Cristo, a mí lo que me sacó del punto de droga es que tuvo un encuentro con Cristo cuando no llegó el evangelista el pastor, cuando nadie me llamó lo que se me apareció de frente. Fue el Espíritu Santo de Dios Y me dijo hijo Te voy a levantar Porque hay un llamado Del cielo para tu vida Yo necesito que alguien grita a Cristo en esta noche Y diga es el encuentro con Cristo Que produce Que la iglesia sea renovada Sacude a alguien y dile Es Cristo que hace la renovación Si nos damos de cuenta que All these, all these different mechanisms And And, and, and, and these are uh, clout baits that we fall into on a continuous basis. We fall into continuous traps because we want to look like, see, the church wants to be renewed to an image that is not hers. We want to look like everybody else now. We want to be like everybody else now. And I'm not be, oh, you're so old school brother. No, believe me i know what i'm talking about we want to look like everybody else we want to preach like everybody else we don't want to have our own creative identity that god gave us from heaven and he said this is what i need you to do because nowadays we we don't want to allow ourselves to be grateful in what god has given us we don't want to be at peace with what god has spoken over our lives we are so hateful to see somebody else's success because its difference is the appearance of what we do not what we say we preach the same gospel but because they look different than us we either mistreat them or we celebrate it to the point where we want to be just like them so what is making you want to be like that is it that you hate them or that you celebrate them to the point where you admire their anointing where you want to be like them are you a hater or are you a celebrator which one are you Are you a spiritual cheat leader to the point where you just want to be like them? Where you want to be like that, you just be like, oh, I wish I had what they had. It, because you don't allow yourself to be happy with what God has given you. Because greatness is in, in the simplicity. Ooh, I like that. Greatness is in the simplicity. You know how simple you can be. The, I see, I love sports, and I love basketball. And some of the greatest basketball players were the most simple players. How, how many uh, remember the old Spurs? The old San Antonio Spurs, Tim Duncan. Remember him? If you know who he is, he was an old school player. He wasn't flashy, but they used to call him Mr. Fundamental. You know why? Because he didn't do any flashy moves, he just knew how to put the ball in the basket. And this man won five championships not being flashy. And some of us, we want to go to church and we want to be flashy. And God saying, "You ain't never gonna win like that, because you want to be like everybody else, but you don't want to be you." This is the same thing that happened with Jacob. Jacob out here like, "God, you told me you was gonna bless me from a child, and the only way that I can get it is I gotta dress up and look like my older brother." He goes up into his father's tent and he says, "Daddy, I need you to bless me." He said, "Who are you?" He says, I'm Esau. He's like, get close. This man don't shave the whole goat and put his hair on his chest and his arms so he could look like his brother, because his brother had a body full of hair. There's, there was no barber back in the day to, you know what I'm saying? Give him a good shape up. So when he gets into the barber shop, it's like, not that one. Wrong story. <laughs> He gets into his father's tent. His father goes up to him and he touches him. He's saying, oh, you sound like Esau. You know what's crazy about this? That it, it, that's the part that tripped me out. Because for you to actually sound like somebody, you had to actually practice it. That, yeah, soak that one in real quick. You had to actually practice it. Para, para cuando Jacob, cuando su papá le dice, tú te escuchas como Jacob. Para tú, la gente que sabe aquí, para que tú verdaderamente te escuches como una persona, tú lo habías tenido que practicar en un momento dado. Tú te puedes imaginar Jacob, di que en el espejo, Esaú. Esaú. ¿Cómo te llamas? Esaú. ¿Cuántas veces es eh, eh, una gran posibilidad de que él practicó la voz de su hermano? Es una gran posibilidad que nosotros podemos ejercer el espíritu de una persona si lo practicamos lo suficiente. Porque esto es importante entenderlo? Porque muchas veces dentro de nuestra vida el éxito que nosotros tenemos está determinado our success that we have is carried by the identity the identity we have. what am I saying people will honor you just because of what you look like people will honor you because of how you act around them yeah yeah tell me I I, I tell you all the time it happens to me I go I dress up like this I sit on a plane oh yes sir. Do you want orange juice, sir? Do you want your food? But if I wear, uh I wear a hat and I wear a t-shirt, I ask this lady, can I get an upgrade to the seat right here? She's like, if you can pay for it. I'm like, this lady must not know. Because people will treat you different by what your identity looks like. Pero cuando la gente que caminan en el Espíritu No se dejan llevar por tu apariencia La gente que conocen Que tú has sido renovado por el Espíritu Ellos saben decir Aunque tú hablas como Esaú Tú eres un Jacob por dentro Sentía a Dios ahí Y hay gente que la razón por porque no han podido tener éxito Es porque no carga la identidad que Dios le ha dado Y tú no has podido lograr Aún ni poder destacar tu ministerio Y poder levantarte lo que Dios quiere Y Dios te dice mi amor Tú necesitas ser quebrantado Porque lo que yo quiero hacer en tu vida En este año Yo necesito Renovarte Desde adentro Para afuera Alguien levante esa mano porque siento la mano de Dios aquí. Algo me acabó de golpear a la espalda. Y siento una unción. No, no, no, no, no. Levante esa mano arriba porque la mano de Dios está sobre algunas personas que están aquí. Y hoy Dios ha venido a decirte, vengo a renovarte. El diablo quiso poner un sello Sobre ti, decirte que eres El caído, el abandonado El frustrado, el herido Por hoy Dios te dice, yo te llamé para ser Hijo de gracia, para ser Hijo de bendición, te vas a Levantar con tu llamado Con tu unción Tú no necesitas pelear con nadie Más, tú no necesitas, mira Hay gente que todavía No han podido superar Lo que la gente le ha dicho de ellos Tu enfoque en levantar Nunca ha sido para tomarte De la mano de Dios Ha sido para desprenderte De la crítica de la gente Olvídate de lo que la gente Diga de ti Y Ay Dios mío No te preocupes De aquellos que no creen Deja que tu testimonio Hable por sí solo Que los frutos de Dios en tu vida oh my God alguien adora aquí en esta hora porque yo siento que aquí hay jóvenes que van a decirle a Dios Dios, yo estoy listo para lo que vas a hacer conmigo alguien se está preparando para su próximo nivel I'm about to be renewed this year I'm sick and tired of walking in the old of me in the old mentality I'm about to be renewed oh my God I feel an anointing in this house oh uh, uh, come, come here brother Come here, brother. Come here, brother. Come on. Yes, yes, yes. See, see, the thing is that, that I'm about to help you now because some of y'all looking at me like I'm crazy. See, see, see, no, no, no. It's not about the height, bro. It's about the strength. See, if I but if I was your same height, me and you go at it, I still win. <laughs> I let you win. Oh, you let me win? Let you win. Oh, <laughs> Listen to Listen, take off your jacket real quick. Listen to this. You ready for this? My brother got that schmedium on. <laughs> hey, the muscles is too big, brother. Come on. Put this jacket on me. Might not fit. No, don't worry about it. <sighs> <laughs> Y'all laughing now, but wait two or three months later. Y'all about to see what God about to do. <laughs> see, the issue is that many of us are sitting in church. Estamos sentados en la iglesia y estamos incómodos y decimos, ¿por qué? Señor, si yo oro, yo ayuno, yo busco a Dios, vengo a la campaña pero el problema es que mientras tú estás cargando algo que no te sirve tú estás operando bajo una identidad que no es tuya siempre vas a adorar a Dios con limitaciones porque ya este no es el tú this is not the you that God is asking for Dios te dice yo quiero que tú me adores y you're like I'm restricted, God. Y sabes lo que está sucediendo? ¿Quieres la revelación de lo que está sucediendo? Ya Tú le estás pidiendo a Dios que te quite algo que tú te pusiste tú mismo. ¿Por qué tú crees que vas a pasar campaña tras campaña y vas a seguir? Culto tras culto y. Y Dios te está diciendo Tú le dices Dios libérame Quítamelo Y Dios te dice Quítatelo Quítate la máscara Quítate lo que tú mismo te pusiste Sí porque nosotros queremos que Dios venga Y nos, nos liberte él mismo Y Dios dice Los procesos que yo te permito vivir yo te empodero. Pero los procesos que tú mismo eliges meterte, tú mismo tienes que elegir sacarte de ellos. En otras, mira el que está a tu lado, dile, ahora te toca a ti. Vamos, vamos, vamos, vamos. Dile que está a tu lado, ahora te toca a ti. Dile a Dios, en esta noche... Yo no necesito que tú hagas nada Dios, yo mismo voy a libertarme, porque yo decidí cargar ese pecado, y si yo decidí cargarlo, yo también lo puedo soltar. Tell your neighbor, you gotta let it go today. No, no, no, no, no. Alguien, dile que está a tu lado. Suéltalo y suéltalo, suéltalo. Ahora yo entiendo. El águila. El águila no va con un grupito que le dice, renuévate. No, no, no, no. Tú no, está, tú no me estás recibiendo esto todavía. El águila no espera que el grupito de águila dice, mira, tú te ves muy feo. Tienes que renovar tus plumas. El águila dice, espérate, como que no estoy volando tan alto. Como que no estoy tan siendo efectivo Como lo, lo era antes como, yo, que, como que ya no tengo La fuerza que tenía antes Y él mismo se da de cuenta Yo tengo que tomar una decisión O me renuevo O muero uh, my God, O me renuevo o muero Dile que está a tu lado Renuévate, renuévate, renuévate I God Sacude el que está a tu lado y le Hoy Dios te viene a renovar Hoy Dios te viene a renovar Levanta esa mano arriba Y dile al Espíritu Hoy me voy a renovar Hoy yo voy a subir a la montaña y le voy a decir a Dios, hoy me voy a renovar. Voy a golpear mis alas en contra de la piedra. Voy a golpear el pico en contra de la piedra. Yo no salgo de esta iglesia hasta que tú me renueves. Oh my God, alguien que lo adore en esta hora. Ponte sobre tus pies lo que están renovados, lo que están renovados. ¿Dónde está la juventud que está renovada en el espíritu? Dile a Dios, renuévame. Pablo dice: Renueva tu entendimiento. No te adaptes. No te adaptes dice. Renuévate. Está diciendo tu ID está expirado. Your ID is expired, baby. You got You got to renew your license. Because when you don't renew, you're driving illegally. Did I hear that? So we can't operate correctly in God's presence because we are not renewed. Y hay cosas en tu vida que nunca vas a poder verla llegar a cumplimiento hasta que tú te renueves. Hay gente que posiblemente están cargando con un ID viejo espiritual. Y tú le estás diciendo, mira qué lindo yo era antes. Mira qué flaquito está como yo. Mira qué flaquito yo estaba antes. Cuando tenía mis 20, ¿te acuerdas? Cuando era más jovencito, tenía más fuerza. You like, I remember when I used to have that strength. I remember when I was just. You were probably looking at the time when you were healed and you didn't have no emotional issues and you never got scarred and ain't nobody ever bothered you and you ain't never had that nasty breakup and you ain't never had that job you got thrown out of and guys like you gotta renew yourself Renew. We acknowledge that our greatest liberation comes from within. We cannot desire externally what we have not experienced or has been revealed internally. We want God to renew the outside appearance, but that's not his responsibility, that's your responsibility to renew that. God ain't gonna tell you go to no barbershop and get a haircut. He ain't going to tell you go get a salon, go to the salon and get a nice. You know what I'm saying? Like a blow dry. He ain't going to tell you that. That's your responsibility. He ain't going to go to the Nike store and get you some new Nikes. He ain't going to do that. That's your responsibility. God's responsibility is to renew your interior. And what is revealed on the inside is what's going to be manifested on the outside. got to stop worrying about what victory looks like to everybody else what victory looks like to everybody else you're like if i get a new car i'm gonna look blessed if i get this new sh shoes or i get this new purse everybody gonna think i'm blessed god's like that's not blessed because you out here with a new purse or you got new shoes and a new car but your soul isn't weary you Para poder ser renovado tenemos que reconocer. Y si hoy establecemos un fundamento en este día primero, vamos a establecer algo. Vamos a reconocer dónde estamos actualmente. Yo sé que todo el mundo posiblemente que están aquí Están pasando por una etapa de su vida Hay algo que tú necesitas reconocer Dios te va a procesar en cualquier plataforma Donde Él te quiere restaurar y bendecir Whatever, whatever that is ¿Cuál es? Identifica cuál es tu lugar Moisés tuvo que entender que sus temores Era lo que él más lo que él más batallaba para dejar que Dios lo libertara Jeremías no sé hablar soy un niño no me van a escuchar él decía mi edad va a ser un problema José la traición a pesar de que estoy bendecido y ahora soy segundo en el reino la traición la sigo atesorando tú no sabes lo que es eso Estar bendecido por Dios en todos los aspectos económicos, casa, carro. Más sin embargo, todavía miras a, a aquellos que te hicieron daño. A pesar de que ellos no están ni prosperado al igual que tú estás prosperado, tú los miras a ellos como que, Oh, I wish I could beat them up. Why are you so mad when you're blessed? They, ellas tuvieron ya su recompensa. Why are you holding on to something that they don't even remember that they hurt in you? Pero hoy tenemos que reconocer. Lift your hands. I want you to close your eyes. Cierra tus ojos. Queremos establecer este fundamento. Si quieres ser parte colaborativa de lo que Dios quiere hacer este fin de semana, este es el inicio. Tenemos que reconocer si tú no los vas a hacer en este momento, antes de que te acuestes a dormir, siéntate en tu cama algunos minutos y comienza a recapacitar y dile a Dios qué es lo que hay en mí. Cuando el celular está muy lleno, tiene muchas fotos. A veces el celular para que se renueve te van a pedir que borres cosas. <laughs> Your phone like uh, you. You want to be able to upgrade, you want to be able to to get renewed you have to erase some things because your memory is too full. Muchos de nosotros estamos con un espíritu muy cargado. Manos arriba, vamos. Cierra tus ojos y dile al Señor hoy me descargo en tu presencia. Today I'm releasing some stuff from that memory. I'm opening up right now. This is your moment with God. Come on. No Hemos ido demasiadas campañas y vemos que muchas personas van de nosotros, mira ahora por fulano de tal. Y ellos les le noten la cara. No, ellos no quieren ser libres. Por eso la, la liberación es una operación por decisión. Significa que tú tienes que decidirle. Decirle a Dios. Yo quiero ser libre por mi propia cuenta. Esto no es obligado. Esto necesita ser algo encuentro. Algo revelado. ¿Por qué? ¿Para qué queremos que oremos por ti y tú vuelvas a lo mismo? No. Tú tienes que decidir. Hoy oh, yo quiero ser renovado. Tú tienes que como águila. Decidir subir a la montaña. Y golpearte en contra de las piedras. Yo siento a Dios aquí Hay jóvenes que van a ser libres hoy Jóvenes que van a ser libres hoy Porque van a ser renovados por el Espíritu Vas a ser renovado Vas a ser libre Por el Espíritu Santo Vamos, vamos, vamos, vamos El Espíritu Santo de Dios hoy Te, te, re, te renueva Vamos, come on, come on, come on. vamos, come Vamos, come on. Fluye, fluye, fluye Espíritu Santo de Dios, come on, Holy Spirit. Hay una unción moviéndose ya, vamos. renuevate renuévate renuévate renuévate renuévate renuévate renuévate como permite que el Espíritu Santo haga la obra en ti en esta hora Dios ven esta hora. Vamos, renuévate, renuévate, renuévate, renuévate, renuévate. Renuévate, renuévate, renuévate, vamos. Renuévate, renuévate, renuévate. Renuévate por el espíritu, vamos, renuévate por el espíritu. Renuévate como Aleluya Gloria a Dios Manos arriba Levante esa mano en este momento Vamos Permite que el Espíritu de Dios te renueve Permite lo que te renueva Permite lo que te restaure Permite lo que hoy Él tenga un espacio para poder meter su mano dentro de tu corazón la renovación es cuando una decisión abre una puerta cuando alguien abre una puerta uh, y tú le estás diciendo a Dios hoy es el día se acabó ya no puedo resistir más lo que tú quieres hacer conmigo, hazlo ya. Yo no puedo pelear con tu deseo, Dios. Yo no puedo pelear con tu voluntad. Lo que tú vas a hacer, hazlo. Oh my God, yo siento a Dios. ¿qué, qué? Lo que vas a hacer, hazlo ahora. Ay, ay, ay. Libertad, sana, rompe cadenas hoy. Hoy yo tomo la decisión Yo no puedo seguir huyendo Yo no puedo seguir escondiéndome ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu Santo Espíritu? Y está el Espíritu de Dios moviéndose como suavecito ahí Yes, Jesus Yes, Jesus Si en esta noche el Espíritu te ha hablado Si el Espíritu te ha hablado Y tú eres un amigo hoy que ha venido para recibir renovación del espíritu santo yo quiero orar por ti en esta hora yo quiero que tú pases altar en este momento dile a dios yo necesito que tú me renueves renueva mis fuerzas vamos ven, corre este tal no espere no espere que aleluya que alguien te jale este es tu momento con dios come on. this is your moment with god so god i need to be renewed i need to be renewed that's why i came to this revival i didn't come here to play I didn't come here to waste my time. Tell Jesus I need you to renew me. This is your moment Come on, I know God spoke to multiple young people here today But you gotta make a decision You gotta tell God God. I know that you spoke to me for a reason and you're working inside You're working in me. You're working through me and you're working for me You did not die on a cross for me to be the same for me to live the same for me to think the same yes yes Vamos, levante sus manos y adora al Señor ahí. Hay tiempo. El Espíritu de Dios está haciendo una obra con esta juventud. ¿Sabes si tú ahí. Levanten sus manos ahora los que están aquí al frente. Lift your hands up, the ones are in the front. The Holy Spirit is renewing your strength today. Posiblemente hay gente que está en la parte de atrás que necesita la oración. Levanten sus manos. Dios va a renovar tus fuerzas hoy. Dios va a renovar tu vida La renovación comienza con tu manera de pensar La renovación comienza con tu manera de hablar Comienza con tu manera de vivir Todo, todo es renovado desde adentro Hay gente que van a ser sanos por el poder de la palabra Gente que cargan marcas, heridas fuertes del pasado Y necesitan que Dios los renueve Some of y'all just carrying so much weight, and the weight is coming off. I feel God moving heavy. Whoa, Jesus! We we're relaxed right now. Estamos tranquilos, We're el poder de Dios hoy va a romper cadenas aquí ahora. Ala ha shalah ya sam. Y taraba shara ba katara ba shai. Era de vacía tarararaba sobrele becar al Versace. Ay Dios mío, Jehová, Jehová, Jehová, Jehová, Jehová, Jehová. Jehová, ¿qué es esto, Dios mío, papá? Oh, my God, I feel the anointing heavy. Oh, shara ¡Qué tremenda la vasalla! ¡Qué tal la Dios mío, sí. prepárate, prepárate Que el poder de Dios aquí Va a ser algo poderoso es como... okay. ¡Yes! ¡Yes! Levanta sus manos, cierra sus ojos ahora Que en estos próximos minutos Viene un toque de parte del cielo para los que quieren ser renovados. Suavecito ahí. Algo viejo se va a caer. Porque algo nuevo viene de parte de Dios para tu vida. Algo se va a romper en ti hoy. Porque algo nuevo va a ser activado. Hoy Dios te cambia el nombre, Dios te cambia la identidad Ya no serás el mismo, ya no hablarás igual Ya no pensarás igual Será distinto Porque el Espíritu de Dios te renueva Esto no es por palabra, esto es por hecho Porque el poder de Dios se hace rema Se hace real en ti My car, my God Yo siento el poder de Dios aquí ahora Ahora lo declaramos por el Espíritu. Por el Espíritu, por el Espíritu, por el Espíritu ahora. Por el Espíritu ahora. Vamos jóvenes, abre tu boca ahora. Por el Espíritu, por el Espíritu. Ahora, por el Espíritu. Como ahora? Por el Espíritu. Por el Espíritu de ti adentro, de ti adentro. Un rompimiento. Un rompimiento. Dile a Dios ahora, ahora rompe. Rompe rompe lo que tiene que romper ahora por el poder de la revancha y reba basata a manso lo siento el poder de Dios fluyendo aquí vamos espíritu de Dios espíritu de Dios espíritu de Dios espíritu de Dios por tu mano por tu mano en el interior de cada joven por tu mano en cada corazón en cada espíritu sea renovado, sea renovado, sea renovado. Por el poder de la palabra, renueva los corazones, renueva las mentes, Señor. Que cada mente que está en este altar no piense igual que ellos tengan Señor revelación de quién tú eres que ellos sepan que eres tú trabajando con ellos, que ellos sepan que eres tú libertando, que sepan que eres tú que lo estás sanando que estás rompiendo cadenas en ellos que ellos sepan que por la autoridad que viene del cielo ellos no serán igual se va, va, va, va, santa rama rama se déjalo que el poder de Dios fluya déjalo que fluya, ahora Deja déjalo, déjalo, déjalo, ay Dios mío, Dios mío, ay Jehová, ay Jehová, Jehová. ay Jehová, Jehová, que es esto Jehová, hay un fuego sobre ti, there is a fire on you, there is a fire, ay, ahí está, ahí está, ahí está, vamos, vamos, vamos, vamos, suéltate, suéltate, suéltate, suéltate, Suéltate, suéltate que el poder de Dios está aquí. Sala, mala, mala, la mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, que fluya mala, Déjalo que fluya. Fluye. Fluye. Fluye. la mala, mala, déjalo, déjalo, déjalo. fluye, fluye. fluye, fluye. Let it Ahí está Dios, ahí está Dios Ahí está el poder de Dios My God La gloria de Dios, como a más y le va a estar a basaña, por robos a la nada más, le va a estar por robos a su que te debas. Ahí está tu mano, Jehová, libre por el espíritu. Se le va a dar a Ahí. Levanta esa mano arriba. Vamos, everybody, lift your hand. La presencia de Dios está aquí. Yo no sé lo que tú estás esperando para moverte en la unción. Hay mucha gente que se queda como estática y, y en vez de apreciar lo que Dios está haciendo, vamos, levante esa mano arriba el poder de Dios se está aquí moviendo. Olvídate, mira, olvídate hasta de mañana. De, abraza el momento del cielo. Sacúdete bajo la gloria, porque es que Dios quiere hacer algo. Aquí hay jóvenes, abajá, la baja. Rebabacha y caramacho. Deja que el pueblo de Dios caiga sobre ti, vamos. Deja lo que te toquen esta noche, vamos. suéltate bajo la gloria, vamos, como ahora. Ahora, ahora, ahora, ahora, Dios mío. Fluye, fluye, quema con poder Abasai Yo quiero que tú te tomes de la mano del que está a tu lado Tómalo de la mano, con todo el respeto Tómalo de la mano Los que están atrás, tómalo de la mano de la mano. Vamos a hacer una oración fuerte aquí ahora. Vamos a hacer una oración. Aquí hay gente que van a salir bendecida. Suavecito. Aquí Dios se está moviendo. Te lo estoy diciendo. Cierra tus ojos. Los jugieres pendientes. Los hujieres activos. Por aquí hay una unción que quiere descender. Posiblemente... Hay gente que están aquí que necesitan que Dios los, los liberte, que Dios rompa cadenas. Aquí Hay unción. Pero tenemos que de, soltar al lado el egoísmo y dejar que Dios haga lo que Él quiera hacer. Si era tu so Ay, Dios mío, va a ser. abrazata abraza hasta la manso. Aquí hay mujeres de Dios que se están prendiendo bajo la unción. Aquí hay caballeros que están aquí. Dios los va a usar en esta noche Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío Espíritu de Dios, vamos, vamos, actívate Actívate, mujer de guerra Actívate, hombre de Dios Vamos, los jóvenes Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos Fluye la unción ahora, fluye, fluye, fluye Espíritu de Dios Levántale la mano ahora, levántasela arriba, suavecito. Levántale la mano arriba ahora. Levántale la mano arriba ahora. Levántale la mano arriba. Hoy el Espíritu de Dios activa una palabra sobre ti. Él activa una palabra en tu interior. Hay gente aquí que van a ser renovada. Gente que la unción de Dios va a ser renovado. Van a ser diferentes la unción. Dios te va a usar de una manera sobrenatural. En tu casa, en tu familia, en tu ministerio. Y este es el tiempo que tienes que renovarte. Para lo próximo de día en tu vida. Prepárate ahora. Prepara tu mente y tu corazón. Que hoy Dios renueva tu aceite. Él renueva la unción. Él renueva ahora, ahora, ahora. Se libre, se libre, se libre, para ahora en el nombre de Jesús. yo siento a Dios aquí algo está sucediendo aquí algo manga pero sueño Dios mío deja lo que te toque deja lo que te toque deja que el poder de Dios llegue allí